Hola, antes de comenzar, les íbamos a decir que estos tipitos han llegado a los 300 subs Y que se hicieron pasar por estos dos osos. Y si sí, es que los encuentran, no olviden suscribirse a su canal. Ahora sí, comencemos. Todos los días, más de un millón de Brawlers mueren. Es momento de enterarse de lo que sucede. Brawl Stars News Hola, bueno, pues, eh, acá estoy con mi espadita. Hoy les traemos dos jugadas. Una Pau, que podría meter gol para llevar su equipo a la victoria. Y un Wow. wow. se podría meter una una trickshot Bueno, aquí les va el video Por mientras no tenemos goles el equipo rojo está Pam, Poco y Jesse Mientras que en el equipo azul está El primo, Rico y Nita El equipo rojo mata a los azules Pasando tiempo extra Los azules van comenzando a regenerar en poco en poco el rico está esquivando Y Intenta meter gol Pero no puede Como busca la pelota e Intenta matar a todos los parables Del equipo rojo Pero no lo logra Mientras tanto comienzan a pelearse En la cancha azul Por ahí los azules y ahí ya están generando todos los rojos, y la pelea se pone dura. la pelota, e intenta esquivar a los del equipo azul, y patea, y le da el palo. Y genera el fin de la partida, en un empate. Bueno, en algunas partes de este video, Brawl Stars News Episodio 2, eh, algunos videitos están un poco entrecortados, entonces, eh, perdón por eso. Ok, y saliendo de ese tema, a ustedes, comenten en los comentarios. Para ustedes, todo el mundo, ¿cuál de estos dos episodios les ha gustado más? ¿El primero o el segundo? Pero no es para todo el mundo, son 300 subs. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, entonces, para nuestros subs... ¿Cuál video les ha gustado más? Así que comenten Bueno, seguimos con el video Bueno, y ahí está la jugada del tal Wow Ok, Wow la tiene la pelota Está eh, intentando Matarse a algunos Del equipo rojo Ok, los del equipo azul intentan Avanzar poco a poco Matándose a la bibi Mientras tanto eh, La Mortis intenta avanzar y... Uy, pateó, pero quería meterse una pequeñita trickshot. Ok, el famoso Wow avanza, pero intenta ser parado por la Bibi y la Jessie, pero igual pate. Todo el equipo azul está entrando al campo del equipo rojo. La Mortis Young se defiende y mete una trickshot. Gol de Wow, justo a los menos de 10 segundos. Se lanza el troll. Y lo mata y acaba la partida Bueno, creo que ya está terminando Delec y Jams <ríe> ¿Cuándo estrenará el siguiente episodio de BSN? Ah, eh, el 28 de julio, ¿no? Sí, sí, el 28 de julio Ok, más les vale Qué Lamentamos este decirles que especial. este episodio no ha acabado si no quieren perderse los demás episodios de Brawl Stars News, no olviden suscribirse al canal de Jams y activar la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Hasta la próxima. Chao. En este desierto invernal, por ti me arriesgo, eres todo mi mundo y mi más grande gema. Ven que te amo sin pena